Bueno, eh, hablamos un momento de España, No hemos visto que Alemania eh, probablemente va a ser, seguramente va a ser un gobierno de coalición, Italia tiene un gobierno de unidad nacional donde los partidos chillan, pero al final eh, el gobierno va adelante porque gracias a Dios el, el liderazgo de Draghi eh, no es en discusión, eh, Francia... Por el momento la situación es la que conocemos, con la duda de lo que puede pasar, como decías tú, más adelante. Y España, eh, la sensación vamos, que, que, que se tiene es eh, que eh, es un país donde el gobierno no tiene mucho diálogo con, con la oposición. Es un país políticamente muy dividido ¿no? y, y además eh, cada día parece más, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cómo esto puede impactar o está impactando la economía y, y cuáles son la, la, la, la perspectiva que, que, tú, que tú ves? Mira, la, la economía eh, y su progreso eh, están en función directa de, de la estabilidad. ¿no? Y eh, la estabilidad que es lo que da confianza y lo que puede generar crecimiento económico, requiere primero seguridad jurídica y luego eh, la convicción de que en las políticas básicas hay una continuidad eh, con independencia del color político del gobierno que en cada momento haya. ¿no? Y ahí que para eh, generar un crecimiento sostenible de la economía a medio plazo eh, sean necesarios los grandes acuerdos, cuantos más mejor, ¿no? porque eso significa que cuando cambie el gobierno no van a cambiar fundamentalmente las políticas y eh, eso requiere consensos básicos y por eso muchos insistimos, casi diría que eh, permanentemente en la necesidad de superar el actual clima de confrontación política, de bipolarización, de bloques políticos que no se comunican entre, entre sí y que eh, bueno, pues impiden que... Eh, pues incluso nuestra política exterior genere confianza, porque para cualquier observador externo siempre puede llegar a la conclusión de que eh, cuando cambie el gobierno, pues cambiarán esas políticas. ¿no? Eh, por eso hay que hacer un llamamiento constante a la recuperación de ese espíritu que hizo posible la transición, que ha hecho posible los mejores años de España desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social eh, a lo largo de toda su, su historia y eh, bueno, confiar en que eh, pues la actual situación se supere. Debo decir que lo veo muy difícil y lo veo muy difícil porque en cada bloque ideológico, a la derecha o a la izquierda, sigue existiendo una pugna por uh, la hegemonía dentro del mismo bloque. Y eso inevitablemente radicaliza las posiciones y aleja uh, digamos, el debate político de lo que llamaríamos la centralidad. ¿no? Y mientras no se resuelvan de alguna manera estos temas, va a ser pues, uh, especialmente complicado, ¿no? Eh, yo creo que en el ámbito de la izquierda eh, digamos, ya no se debate sobre la hegemonía del Partido Socialista, pero eh, hay un gobierno de coalición con sus tensiones que lleva en algunos momentos a extremar el discurso político y en el seno de la derecha pues, se va clarificando, pero todavía no del todo. ¿no? De tal manera que probablemente eh, y lamentablemente ¿no? tengamos que esperar al próximo ciclo electoral y a la próxima legislatura para ver si en función de los resultados es posible recuperar ese espíritu de diálogo y de consenso que, que tanto necesitamos.